Este tema, y, y, y que le pregunté al pasado eh, invitado, que es Manuel Trinidad Puello, que es candidato a la alcaldía de San Francisco de Macorís, sobre eh, el asunto de los debates políticos, que solamente se mencionan cuando se siente que el, hay un candidato que tiene una buena oratoria y que puede ser convincente con sus palabras, ese partido habla de debate político. Pero yo creo que, y mi opinión, con un lego, un leguleño de la política de la política, que los debates políticos, los debates de para, para alcanzar un puesto político, un puesto eh, de, de envergadura, sin di, eh, senaduría, y diputado, presidente, eh, alcalde, debería ser eh, por un por un debate de ideas, por un debate donde eh, se vea la preparación y a quien convenza esos eh, esos, esos debates en la inclinación del, de, la vo, del, de, la, de, de la votación. Yo creo que debe ser así, porque este, este, este sistema que tenemos, es un sistema que clientelar, que lo que hace es que hay un derroche de gasto, de dinero, que de luego de eso, ¿qué es lo que espera cualquier candidato que hace un gasto excesivo y un gasto en una campaña política? Recuperarlo más el 20%. Digo, para ser justo como comerciante, porque si es, si nos llevamos de lo político, ellos lo recuperan eh, el total más el 2000% de lo, que, de lo que invirtieron. Si eso es... Eh, Mentiras que me digan a mí que, son, que sí, porque ejemplos hay de más de eso donde lo que hay una gran inversión y un proselitismo cargado de, de populismo, cargado de llame el tanque, cargado de del picapollo y no, entonces cuando ahí en ese picapollo, en esa cosa, ya no se debate idea ya no se no, no se tiene un plan como part, como como político que tú que tú quieres eh, eh, a subir a un puesto Oye, tú me vas a decir que tú quieres ser diputado Pero tú lo que quieres, tú lo que quieres es tener una ambulancia Para transportar gente y, y arreglar caja de muerto. O sea, tú me vas a ser senador para hacer lo mismo Tú me vas a ser un síndico para agarrar y recoger la basura, nada más O es, eso es lo único que tiene la municipalidad recoger la basura, es importante, pero es nada más eso entonces, creemos y creo que, no, que tenemos que evolucionar hacia el debate de ideas para conseguir el voto. No el, el Picapollo, no, el el el, el, el, el Tanque, la tarjeta Solidaridad, la tarjeta que se yo, que eso lamentablemente es lo que ha hecho que, que sea tan caro, tan caro o tanto gasto. Para subir, a un, a un, para subir un candidato a, un, a una posición que luego, luego, pueblo dominicano, te lo cobran desde la cotilla. Por las costillas. Bueno, yo quiero unirme dicho. a Sergio Romero a ese sueño que tiene Sergio. ¿Sueño que, no se puede? Claro que sí, va a llegar, claro, si va a llegar el momento en que los debat, el debate político sea el que prime y sea el arma fundamental para que nuestros políticos puedan convencernos y ganarnos como adictos o sea, y conseguir el voto nuestro. Yo, yo espero que lleguemos a ese momento donde el debate político sea el sí, arma claro. fundamental. Qué bueno. Yo quiero robarle dos minutos a la doctora Milagro, que ya está con nosotros y que tiene un tema muy interesante que tocar y compartirlo con todo el público de Contacto Diario. Y es, yo quiero destacar, eh, no sé si esta noticia ha recorrido el mundo, pero si ya lo hizo, <coughs> yo creo que nuestro, eh, nuestro Procurador General de la República <risa> tiene que estar eh, escondido debajo de la cama por no decir otra cosa porque recuerden que hace unos días nuestro flamante procurador en de la república gran alain tiene, rodríguez tiene dijo, cara de actor. en los Emiratos Árabes Unidos en una conferencia de las Naciones Unidas seguro que baila en cosas, y la secretaria. lo efectivo que había venido siendo la lucha contra la corrupción en la República sí. Dominicana, con bombos y platillos, lo que es verdad asumo que todo el que estuvo ahí, pues se creyó esto, porque está hablando de la máxima autoridad del Ministerio Público en la República Dominicana. Eso lo manifestó Jean-Albert Rodríguez hace unos días en los Emiratos Árabes Unidos, en una conferencia de las Naciones Unidas. Más sin embargo, hoy amanecemos con que el caso de Brest, el caso de corrupción Adiós, más importante hombre. en la historia... Republicana adiós, eh, adiós. Regresó a sus inicios claro. Va a comenzar en cero claro, Si claro. ese es avance en materia de corrupción Señor Procurador Pues yo le felicito Víctor, por todas esa noticia Tú recuerdas en, en recuerda Lo que dijo La La la saliente eh, De la Suprema Corte de Justicia la que él le puso el gancho ¿Cómo se llama? La magistrada La magistrada ella dijo y opinó que eso, Miriam Germán dijo que eso no iba para ningún lado, porque eso, eso es un era un, eh, estaba muy mal instrumentada. ¿No lo dijo? Así es. Y en otro orden, también brevemente, ya nosotros en el día de mañana nos estaremos refiriendo junto a nuestro querido amigo eh, Ramón Antigua, es el caso de Bartolo Colón, eh, ex -beibolista, verdad de Grandes Ligas, ...quien un tribunal de Santiago falló en su contra... ...recuerden ustedes que Bartolo Colón fue sometido a una cirugía donde le fue implantadas células madre. Sí. Bartolo Colón, en su momento ya estaba a punto de retirarse por el asunto del brazo de Lanzar, y unos mundo. médicos en Santiago lo sometieron a una cirugía. Ahora, ¿qué es lo interesante de este comentario? Es que supuestamente entre Bartolo Colón y los médicos hubo un acuerdo verbal donde se comprometían a que si él regresaba a las grandes ligas, los contratos que recibiera a partir de ese momento, le iba a tocar un 10% a los médicos. Oigan esto, un acuerdo verbal y así lo, lo establece la sentencia que fue, eh, que condenó a, a Bartolo Colón al pago del 10% de los dineros que se ganó desde el 2010 hasta el 2017. Ah, pero de ahora en los señores, que metieron. 45 millones de dólares se ganó Bartolo Colón en ese lacho okay, de tiempo. Lo apruebo. que le corresponde, lo que a, a juzgar por este acuerdo verbal que se hizo según el tribunal, le corresponde 4.5 millones de dólares a estos dos médicos que practicaron ah, esa cirugía. Ahora bien, ese ejemplo que pone es está chederísimo. No no. A mí me encantó ahora. Porque, porque ahora los políticos van a tener ah, que van a tener que todos a ser sometidos. Hacen acuerdos verbales. verbales. hacen acuerdos verbales. Todos han hecho acuerdos verbales de manera que si sí, llega sí. y usted no cumple, ah, usted va a ser sometido bueno, y debe pagar por eso. Bueno, hasta el presidente de la República está sometido porque él dijo que bajo el rumor público iba iba a someter a la justicia. Oh, a los, así es. Los así funcionarios que, del Estado lo dijo varias veces. <risa> y lo juró casi por Dios entonces quiere decir que el presidente casi casi está sometido a la justicia vamos entonces a la pausa porque ya está con nosotros la doctora Milagro Sierra quien comparte como cada mierda que lo conoce y tiene un tema sumamente interesante con respecto a este eh, levantamiento le, del ahí, horario para vender bebidas ahí, alcohólicas en esta época las... pausa y de regreso pues venimos con la doctora Milagro Sierra ¿A ¿Qué lo que pasa? ¿Qué está bien, ¿Qué ¿Qué le, bien?